¿Cuánto es el saldo en bancos según estado de cuenta? ¿Cuánto dijimos que tenemos como saldo en bancos según estado de cuenta? Si alguien me apoya, por favor. ¿Cuánto tenemos en saldo en bancos según estado de cuenta? ¿Alguien que me diga? 34.96. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El saldo anterior sería 34.96 ok ¿es el saldo anterior o es el saldo actual? el que debemos de tomar en cuenta es decir de esto que está aquí ¿cuál es el que tenemos que tomar en cuenta? ¿el saldo anterior o el saldo actual? el anterior ¿Quién ¿no? ¿Quién da menos dice por aquí Alejandro que el anterior ¿qué piensan? ¿está bien? ¿Qué mes es el que estamos haciendo? Agosto, ¿verdad? Ese saldo anterior pertenece a qué? A julio, ¿correcto? Entonces sería incorrecto poner el mes de julio, porque ese saldo anterior es el de julio. El que ahorita queremos llegar a, a la cifra es el de agosto. Entonces, ¿cuál vamos a poner? El saldo final. ¿Pero cuál? El del mes de agosto. ¿Cuáles son estos 11 que están acá, ¿correcto? ¿Por qué? Porque este es agosto, este es en verdad agosto, no es en ningún momento pues el mes de julio, el mes de julio quedó aquí en estos 34.96, ¿ok? Lo que vamos a conciliar ahorita es el saldo que tenemos al final del mes, entonces podemos Visualizar aquí, saldo en banco según estado de cuenta, ¿cuánto es? Entonces son punto 11 ¿correcto? Sí, sí, sí quedamos claro el por qué. Ahí, Ale, este, ¿algún comentario? Ok, quedamos en cuenta entonces que es punto 11 ¿por qué? Porque estamos revisando agosto. Si estuviéramos revisando julio, entonces sí sería .34, o, o la, la 30, menos 34, 34, lo que estaba no en el saldo inicial. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a encontrar en este formato de conciliación bancaria? Bueno, pues aquí eh, el título, ¿no? Eh, en su caso puse ahí Census Capacitación, formato de conciliación bancaria, nombre de la persona o del cliente, no aquí podríamos poner Census S.A. de CB, ¿no? En un ejemplo. La conciliación bancaria, ¿de qué pertenece? ¿No? ¿A qué cuenta eh, o, o, o a qué pertenece? Bueno, conciliación bancaria al, ¿no? Y aquí lo voy a poner al primero de agosto, primero de agosto al eh, 31 de agosto, por ejemplo, ¿no? Aquí pudiéramos ponerle... Si ustedes gustan, periodo, ¿no? Periodo y le pondríamos agosto. Banco, bueno, pues en este caso es Bancomer, ¿no? Bancomer. Y el número de cuenta, que pues el número de cuenta, como lo mencionamos, viene por acá. Viene eh, el, el número de cuenta. Para términos didácticos, nada no, más voy a poner los cuatro últimos dígitos, ¿no? 96, 50, 90, 51. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues, saldos en banco según estado de cuenta, pero ¿qué saldo? El actual, el que me quedó al cierre de, de, de, del, del mes, ¿ok? Ahora, cargos de la compañía, cargos de la compañía no correspondidos por el banco, cargos de la compañía no correspondidos por el banco, ¿qué vamos a poner aquí? Bueno, pues nos vamos a ir a la, concili a la conciliación que hicimos, ¿no? A este eh, repunte de, de, de cosas y vamos a decir, ¿cuáles fueron los que no ubicamos? Es decir, cargos de nosotros en el debe que no ubicamos. Bueno, tenemos un pago recibido de esta persona que no ubicamos. Lo voy a pasar para acá, ¿ok? Lo voy a pasar para acá. Ahí dice el número de factura, hay que ver el número de factura si en verdad nos depositó eso o, o, o erramos, que en este caso quiero pensar, casi estoy seguro que el auxiliar se equivocó de cuenta y me la mandó a la Bancomer cuando iba a la Banorte, ¿ok? Aquí le ponemos los 2.878, tenemos también otro saldo que no encontramos, que fueron esta, esta factura, ¿no? la ponemos acá abajo, también es la 648, eh, de hecho se repite, habría que revisar si está correcta la factura, porque la hicieron en dos movimientos, ¿no? Ojo, a mí lo que yo voy a realizar en la conciliación bancaria es detectar las diferencias. El por qué hayan pasado, bueno, pues tengo que acudir a la instancia, a, a la, con el auxiliar, con la gente de bancos y mencionarle, oye, ¿por qué me registraste esta cuenta? No, préstame tu póliza, la quiero ver. Y bueno, pues ya cuando me la, me la da, resulta ser que dice, pago a Banorte ¿no? O viene el banco Banorte Ah, te equivocaste, fue error de dedo. Pero hasta que yo vaya y lo haga y lo revise, pues voy a sacarme de la duda, ¿no? En este caso estamos haciendo únicamente la aritmética, ¿vale? Eh, aquí pongo, ya me dan 8,000 y también no encontramos otra cifra que fueron pago recibido de esta persona. Tampoco la encontramos, ¿no? No olviden poner la fecha. Aquí, aquí donde dice eh, en esta, yo regularmente pongo la fecha. Inclusive si podemos poner la póliza, ¿no? Eh, diagonal, ¿qué póliza es? Póliza de ingresos 1, por ejemplo, ¿no? Yo se la pondría porque para identificar que entre más identificado tengamos la partida, mucho mejor. Eh, pondría aquí la fecha, ¿a qué pertenece? ¿No? En este caso pertenecen a... 0, 3 y 0, 0, 3, prácticamente. Aquí las pondría y también para este, eh, para esta cifra pondría la fecha, ¿ok? ¿Cuánto tenemos? Bueno, 24,000. Me dice, a ver, vamos a sumarlo, nos da por 32,908, ¿ok? Cabe hacer mención, tienes que analizar que verdaderamente, pues, te esté sumando de forma correcta. Eso siempre, cuando termines la conciliación, revísalo, porque ahí es donde vienen los problemas. Y luego, contador, no me cuadra, contador, no me cuadra, a ver, mándamela. Y cuando la revisas, dices, es que no te cuadra porque pusiste mal las sumas o no te está sumando una partida, ¿no? Cosas tan sencillas se nos pueden resbalar y en ese momento es cuando nos metemos en conflicto porque pues, no te está dando, ¿no? Entonces, aquí lo dejamos. Estas son las partidas que yo no encontré, es decir, que están en mis cargos, pero no están en sus abonos. Están de este lado, pero no de este, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Eh, en su caso, registré, por ejemplo, estos $2,000, $5,000 o estos $24,000 de forma incorrecta. A lo mejor iban a eh, Banorte, pero los terminé reg registrando en Bancomer, ¿no? Puede llegar a suceder y es muy usual que te llegue a suceder, entonces... ¿Por qué? Por error de dedo, ¿no? ¿Por qué? Por error, por un descuido. En ese momento, pues, el auxiliar lo realizó. Entonces, aquí tenemos esta cifra de 32.908, que es prácticamente la que me está saliendo de este lado. ¿Ok? Ahora, vámonos, eh, pues, a buscar los cargos del banco no correspondidos por nosotros. Cargos del banco que no correspondieron a nosotros. Cargos del banco que no correspondieron a nosotros. Y, bueno, pues, en ese... Eh, Tenor, vemos aquí un SPAI de grenetina, es decir, cargos del banco, salidas que ellos tienen que nosotros no, eh, no tuvimos, ¿no? Salidas que ellos tienen que nosotros no tuvimos. Como en este caso, pues la, la grenetina como tal, ¿no? espay que se pagó grenetina, sin embargo, pues yo no lo tengo como tal, ¿no? Ah, déjenme lo pongo aquí. Ah, me está utilizando las dos. Bueno, pues aquí le voy a poner SPAI grenetina, ¿no? Grenetina. Perfecto. Pagamos eh, algo, sin embargo, bueno, pues esto no se reflejó, ¿no? Que son estos ocho mil, ochenta mil seiscientos, perdón, ochenta mil cuatrocientos pesos. Los voy a poner aquí y bueno, pues aquí están reflejados. Eh, ¿Qué más no tuvimos? Bueno, pues grenetina, pago de grenetina, en este caso también otro pago de grenetina, ¿no? Que, ten, que tiene el banco pero que yo no tengo grenetina, y en este caso fueron 100 mil pesos, ¿ok? ¿Qué otra cosa no tenemos? Bueno, pues aquí nos habla sobre eh, recibido, vamos a ver qué son estos 699.10 eh, en el estado de cuenta, aquí vienen 69.10, vamos a buscarlos, 69.10, 69.10, aquí están, Dice, eh, pago a cuenta de terceros, Urbano Castro, pero no sabemos muy bien qué fue, ¿no? Eh, pensemos que fue una factura que no nos dieron, no nos entregaron y por eso no se ha registrado. Ya saben que hoy contabilidad, si no le entregan factura, pues no la registra, ¿no? Entonces quiero pensar que este pago a Urbano Castro, pues no se, no se dio, ¿no? Como tal. Aquí ponemos eh, pago a Urbano Castro, y bueno, pues ponemos los 699.10, perfecto. Entonces son 189.164 pesos, los que no están eh, pues teniendo, digamos, eh, de alguna forma, registro. También aquí vemos, en este caso, seguro es una comisión, ¿no? ¿Dónde lo podemos verificar? Bueno, pues el estado de cuenta, aquí nos dice al principio, de hecho las traía... Servicio de banca por internet, que podemos mencionar, no se ha registrado esta comisión, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues la vamos a manejar aquí, junto con su IVA, son 10 y 1.6. 10 pesos, yo aquí la pondría, 10 pesos más 1.6 de IVA, ¿no? Y le vamos a poner comisiones. Y bueno, pues ya tenemos en, en su caso, bueno, la diferencia de 189,175. Ahora bien, vamos hacia abajo. Voy a borrar todo esto que tengo aquí. Y bueno, pues 43 mil pesos. ¿Qué nos dice? Abonos de la compañía, yo, yo, abonos de la compañía que no tenemos, bueno, pues registro, ¿ok? Abonos míos que no hay registro. En su caso, ¿cuáles? Bueno, pues 43.452, que fue un traspaso entre cuentas, pero que no iba a esta cuenta. Es decir, eh, aquí hubo una equivocación en su caso, ¿no? 43.452, los cuales yo tengo, pero el banco no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner estos 43.000 aquí, ¿no? Son los abonos de la compañía que no tiene el banco. Abonos de la compañía que no tiene el banco. ¿Qué fue? En este caso fue un traspaso entre cuentas. ¿Qué podemos... ¿Cuándo fue? Recuerden poner la fecha, sobre todo por si lo buscamos en fecha. También yo te aconsejaría poner la póliza, ¿no? Eh, a lo mejor aquí poner eh, póliza de ingresos, ¿no? Eh, no sé, póliza de ingresos 7, por ejemplo, en este caso 7, ¿no? Eh, es un traspaso entre cuentas de la póliza de ingresos 7, la cual no está, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa no tenemos? Bueno, pues aquí eh, podemos ver que todo lo demás está marcado. Solamente está pendiente esta, ¿no? Ya que hice el eh, puntié, ¿no? Ya tengo eh, el estado de cuenta y el auxiliar. Fui revisando y, bueno, pues no lo encontré. Perfecto. Ahora vámonos a los abonos del banco no correspondidos eh, por nosotros. Abonos del banco no correspondidos por nosotros. Ok, y aquí vamos a tener, bueno, pues aquellos abonos los cuales no fueron correspondidos por nosotros y vamos a tener entonces abonos del banco no correspondidos. Dice aquí tengo una pago a cuenta de terceros, no? Un abono, es decir, un ingreso, pero que tú no lo tienes. ¿Qué pudo haber pasado? Que a lo mejor lo registramos en otra cuenta bancaria que en otra conciliación me va a votar o en su caso. Eh, no tuvimos comprobante, nadie nos avisó, el cliente nos depositó y pues yo nunca supe, ¿no? Esos 23 mil que aquí los podemos ver. Eh, aquí están por acá, 23, 23, 23, 23 mil. Uh -uh, están dentro del estado de cuenta. Acá ahí ya los perdí, 23 mil. A ah, carajos. Es abono del banco. Uh, uh, uh. Están abajo de los 53 mil. tres mil cuatro Si ustedes lo encuentran antes, me dicen, por favor. Okay. ¿Ya los detectaron? Creo está hasta abajo, profe. ¿En la siguiente hoja? En la, ¿En la hoja 4? Ajá. Ah, aquí, perdón. Aquí están 53,304, ¿no? Están estos 53,000 y los 23,000. Eh, 544.86. Gracias, gracias, yo me estaba perdiendo. Aquí en la última, una de las últimas hojas, aquí está. Lo que pasa es que el escáner salió, este, me cortó una de las hojas, me metió una en medio y me sacó hasta el final. Bueno, aquí lo pueden ver, 23.544, ¿no? Que son pago a cuenta de terceros, me dicen qué factura me están pagando, las 6.74. Sin embargo, de alguna forma, contabilidad... Pues sea porque se le pasó, a lo mejor me lo mandó otro banco, qué sé yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner la cantidad que quedó pendiente, ¿no? Pago a cuenta de terceros. Vamos a poner aquí, pago a cuenta de terceros. Factura 6, ¿qué, ¿Qué nos dice el estado de cuenta? Eh, factura eh, 6.74, ¿no? Entonces la vamos a poner aquí, 6.74. Perfecto. Y vamos a poner la cantidad. Bueno, pues son los 23,544.86. 23,544.86. Perfecto. Ahora bien, en su caso, ¿qué más no encontramos? ¿no? Ah, pues fíjate que no encontramos tampoco estos 200 pesos que están por aquí en la página 2, si mal no recuerdo. Aquí están. Estos 200 pesos que fueron un depósito en practicaja. Este fue el depósito en practicaja. Y, pues, no identificamos de quiénes fueron, ¿no? Es decir, eh, los tiene como abonos el banco, pero pues nosotros no los tenemos. Entonces, si por consecuencia vamos a poner 200 y, bueno, pues, pago en práctica ¿no? Es decir, eh, nos hicieron algún depósito que nosotros no nos dimos cuenta. Esto, pues, tengo que corroborar que me estás jalando los saldos de manera correcta. Y, bueno, pues, esta hoja ya está formulada. ¿Cómo está formulada? Saldo del banco, más cargos de la compañía no correspondidos, más cargo del banco no correspondido por nosotros, menos abonos de la compañía no correspondidos por el banco, menos abonos del banco no correspondidos por nosotros. Y esto nos va a dar igual un saldo a los libros. Bueno, pues vamos a ver el saldo en libros. ¿Cuánto es? Vamos a tener que ir entonces a nuestro auxiliar contable, ir a la última hoja y revisar cuánto tenemos, 155 mil, dice aquí 155 mil con 17.39, ¿no? Y vamos a ponerlo aquí, 155 mil 017.39. Y entonces aquí nos tiene que estar dando una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues este efecto en el cual les mencioné aquí, iniciamos de manera incorrecta el, el saldo de la Bancomer, ¿no? ¿Por qué? Porque está en negativo. ¿Cuánto nos quedó en el caso de, del banco? Pues nos había quedado de forma positiva, ¿no? Estos es 34,96. ¿Cuál, es ¿Cuál es el efecto? Bueno, pues se está duplicando de alguna forma y pudiéramos tener, pues, esta diferencia por, eh, por algunos saldos, ¿no? Lo que se recomienda en caso de que, bueno, pues, la diferencia no sea tan grande, ya la detectaste, pero no vas a corregir el pasado, bueno, pues, ya sea que lo pongas eh, de esta parte, ¿no? 0.06, en donde... Ah, no, perdón, sería en la parte superior, 130.06, 130.06, ¿no? Eh, y aquí pones diferencias, diferencias en partidas, ¿no? Ojo, no es la intención de la conciliación bancaria, pues, el cuadrar las cosas. Sin embargo, y si de alguna forma ya detectaste qué fue, fueron centavos, fueron pesos, que tal vez, bueno, tengas que corregir y que cueste mucho en el pasado, pues yo te diría, corrígelos en el presente, como una partida contable, no fiscal, ¿no? Una partida contable, pues no fiscal en la cual eh, puedas meter esos saldos que te están quedando, ¿no? Y entonces, como podemos ver, ahora sí nos está cuadrando completamente la eh, conciliación aritmética. Es decir, ya nuestro saldo que tenemos en estado de cuenta, pues eh, al final sabemos por qué en el auxiliar hay 150 mil 17 pesos. ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a revisarla una por uno. Primero, cargos de la compañía no correspondidos por nosotros, es decir, nosotros, por el banco, perdón, nosotros tenemos esas pólizas que tal vez están incorrectas, tendríamos que ir a revisar estos pagos de la factura 648, que puede pasar que no hayan estado de manera correcta, es decir, de alguna forma, pues hubo una equivocación y este la mandamos a una cuenta que no era. Ahorita voy a modificar algunas cuentas, ¿no? Pensando que a lo mejor se mandó a la Bancomer cuando era la Banorte, que casi estoy seguro que es eso. Digo, no voy a ir a revisar el archivo porque no lo tengo físicamente aquí y pues me llevaría bastante tiempo. Sin embargo, estoy seguro que es eso. Entonces, eh, aquí también ese mismo pago, pago eh, recibido en el mes, bueno, pues estos 24,273 que también, y casi estoy seguro, pertenecen a Banorte y no a Bancomer. Estas diferencias de partidas, bueno, pues las puedo reconocer en su caso en alguna póliza de diario, ¿no? Donde le ponga ajuste de conciliación y ahorita lo vamos a hacer. Eh, en el caso de pago de grenetina, bueno, pues no se reconocieron estos pagos y en caso de que se hayan reconocido, pues se mandaron a otros bancos, ¿no? Eh, ahorita, para términos didácticos, los voy a registrar, bueno, como si nunca hubieran existido, es decir, se le pasaron al auxiliar, no teníamos las facturas, ya me llegaron, ya los puedo reconocer, ¿no? En su caso, bueno, pues los, los estaría mandando de esta forma. Eh, igual las comisiones, las comisiones bancarias es algo que se nos pasa regularmente, eh, pues, registrarlas, ¿no? Recordemos que el comprobante fiscal puede ser que nos llegue inclusive hasta un mes o dos meses después de las conciliaciones bancarias. Sin embargo, y yo desde mi eh, pues, perspectiva y desde la experiencia que tengo, yo la registro conforme el estado de cuenta. No espero el comprobante fiscal, porque de aquí a que lo espero y a que me llega, bueno, pues ya en la conciliación bancaria ya traigo arrastrando cuatro o cinco meses. Por las cantidades que son las comisiones, la verdad yo te diría no tiene caso estar esperando el comprobante fiscal. Regístralas ya de una vez, quítate de problemas, ¿no? Y en su caso, un traspaso entre cuentas que también estoy seguro, o más bien aquí este traspaso no existió, eh, resulta ser que esta persona duplicó este movimiento, estos 43,452. Eh, aquí sí estoy seguro porque sí lo revisé. Esos 43 mil fue una duplicidad de un traspaso que se tuvo anteriormente y que de forma incorrecta pues hizo esta persona y volvió a hacer el traspaso y bueno pues en su caso estos pago, pagos a cuenta de tercero que tiene el, el banco y que yo no tengo y que posiblemente como pueden ver aquí me pagan las 674 se parece mucho a esta a la 24 mil 273 eh, nada más que hay una diferencia no mil, a ver, vamos a, a detectar la diferencia de cuánto es. 23 mil contra eh, 24. Nos da una diferencia de 728.20. ¿Qué pudo haber pasado? Aquí lo tenemos que checar con el cliente. ¿Qué pudo haber pasado? Que la persona me depositó menos porque tal vez le emití una eh, nota de crédito. Y bueno, pues eh, yo cuando registré este pago de forma incorrecta, pues le puse $24,000 en vez de ponerle $23,544. ¿Por qué? Porque no tengo la nota de crédito. Pudiera pasar. Si yo vuelo, fíjense, me va a dar una diferencia de $7,28. Si yo quito de aquí estos $24 y quito estos $23, la diferencia es de $728,20. ¿Correcto? Entonces, aquí pudiera ser que eh, pues nosotros, de alguna forma, registramos... Eh, hasta cierto punto correcto, pensando en que eso era lo que me tenía que haber pagado, pero resulta ser que no tomamos en cuenta una eh, partida que a lo mejor viene por una nota de crédito. No sé si me doy a entender. Entonces, aquí pudiéramos sugerir, revisar y bueno, pues si encontramos esa nota de crédito, quitarla en, en su caso, si no pues mantener esa partida en ajuste. ¿En qué momento podemos darle vuelta? Cuando expiramos la nota de crédito. ¿Ok? En el momento que, que emitamos la nota de crédito, pues quitamos esas cantidades, las cuales están de forma incorrecta. Y bueno, pues este depósito en practicaja que tiene el abono, el banco, es decir, un ingreso yo, pero yo no lo tengo. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Bueno, pues son 200 pesos. Entonces, en algún momento alguien nos depositó esa cantidad, nosotros no, nos dimos cuenta y bueno, pues quedó en la partida, ¿no? ¿Qué podría hacer yo si la detecto de dónde proviene? pues obviamente no darle un efecto fiscal. En caso de no que ya vaya a acabar el año y no detecte de dónde proviene la partida, aquí yo sí te diría, pues hay que meterla como un ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque pues, eh, aunque no le, no le vas a poder demostrar a la autoridad, que esa partida proviene a lo mejor de un préstamo, a lo mejor de otro tipo de ingreso que nada tiene que ver con una cuestión fiscal. Solo cuidado ahí, porque si no la identificamos, también le va a grabar IVA. Recordemos, para términos del impuesto al valor agregado, pues pudieran hacerme una presuntiva de ingresos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dejarla allí. Esta es la conciliación aritmética. Esta fórmula, bueno, pues al final te va a reflejar... ¿Qué, es, ¿Qué partidas estás teniendo que eh, no fueron identificadas, que no fueron registradas, correcto? Segundo, y por último, bueno, pues en el aritmética, elaborado por quién? Bueno, por Carlos Antonio, ¿no? Antonio Rodríguez, eh, ejemplo, ¿no? Autorizado por quién, ¿no? Por, eh, no sé, Teresa, por ejemplo, Martínez, ¿no? Aquí vas a poner, eh, bueno, pues los nombres, ¿quién, quién la elaboró y quién la autorizó. ¿Es importante? Sí, desde mi punto de vista, sí y que pongan su firma porque, pues, obviamente te das cuenta quién realizó o quién estaba a cargo de realizar las conciliaciones bancarias y, pues, a quién podemos buscar para que nos aclare qué situación pasó. Algo que aprendí en un trabajo es que todo tiene que tener un título, todo tiene que tener una presentación, no para que se vea bonito, sino para que al final la persona que lo tome en independencia, que no conozca absolutamente nada, sepa de qué me está hablando el documento. En este caso, que es una conciliación bancaria, ¿ok? Esta es la conciliación aritmética. ¿Algún comentario, alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pueden hacerlo en el chat o a través de su micrófono. Adelante, David. Este, bueno, como comentaba, si, si el movimiento en la contabilidad está muy difícil de encontrar para cambiarlo, ¿usted recomienda hacer el cambio en el presente? Es decir, si tenemos una falta, pues meterlo a bancos. Mm. Va a depender, aquí es un tanto y un poquito subjetiva la pregunta, Te voy a decir por qué. No es lo mismo ajustarme 100 pesos, ¿no? Y decir, a ver, contador, no está cuadrando por 100 pesos, ¿qué hacemos, no? Este ¿Ya revisaste? Sí, pero fíjense que el problema fue, eh, tenemos que irnos al año 2017 para checar una factura que nos pagaron de forma incorrecta y desde allí provienen los 100 pesos. Pues ya no, no le voy a haber problema decirte, ¿sabes qué? Ajustatelos, ¿no? Mándalos inclusive a otros productos no, eh, no fiscales, ¿no? Y ahí, y ahí lo cuadramos eh, en, en la conciliación, ¿no? Sin problema. Ahora bien. Si tú me hablas de una cantidad, pues, interesante para la, la empresa, de movimientos que no sé de dónde diablos provengan, aquí sí, perdón, pero me voy a tener que ir hasta el origen para saber qué fue pasando, y ir y corregir desde el origen, porque eh, Si es algo muy interesante, bueno, pues, el Servicio de Administración Tributaria pudiera, ¿no?, en algún momento echar mano de, este, de estos papeles, y ubicar las diferencias y decirte, mira, no me, no me pagaste estos, estos ingresos, ¿no? Ahora, lo que yo recomendaría, me voy para atrás, reviso y digo, santa madre, fíjate que no hay registros de estos ingresos, tenemos, una, eh, tenemos abonos en el banco no correspondidos por la empresa, porque resulta ser que nunca se emitió el comprobante fiscal y tuvimos a lo mejor 4 o 5 millones de ingresos y nunca... Nunca, bueno, pues, registramos el, el, el, como tal el, el ingreso, ¿no? Ahora, pues, aquí tendrías que checar con el gerente, con el director. Encontré esta situación, nunca se registraron. Aquí la conciliación bancaria, pues, tengo todos estos. ¿Qué hacemos, no? Tenemos dos cuestiones. Una, reconocerlos y, entonces, hacer todos los movimientos, meter de nuevo complementarias meter de nuevo una declaración anual complementaria y hacer todo este show, y bueno, pues eh, cuadrarme, ¿no? Al final lo que debió ser y pagar el impuesto. Esa es la opción A. La opción B. Pues la opción B es analizar cuáles fueron las diferencias, tenerlas bien presentes, que nunca emitimos el comprobante fiscal,